Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo, la vacuna. No dejamos de sorprendernos en la región, tanto en el campo social, geopolítico como electoral. Son sucesos que indican que estamos ante una realidad compleja y cambiante que le demanda a quienes aspiramos a una vida en justicia, libertad, soberanía, democracia directa y radical, a que tengamos los ojos abiertos y plena disposición para actualizar los parámetros con los que nos acercamos al análisis de la vida diaria. Veamos parte de esta realidad a través de los informes que integran esta nueva misión del informativo La Vacuna. Primero, el gobierno colombiano viola los derechos humanos y así lo confirma el Departamento de Estado norteamericano. Segundo, tres países de Sudamérica en la escena electoral y tercero, el glifosato otra vez.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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Esta semana, el pasado fin de semana y en concreto el pasado domingo, hubo tres elecciones en Ecuador, elecciones presidenciales, la segunda vuelta. En Perú, primera vuelta de, de elecciones también presidenciales y de elección del Parlamento. Y en Bolivia, que era la segunda vuelta en cuatro departamentos. Eh, las elecciones estas son importantes, ¿por qué? Porque modifican el mapa político de la región. Y voy a ir por partes. La primera es el triunfo del banquero Guillermo Lazo en Ecuador en segunda vuelta por un porcentaje relativamente importante, cinco puntos, 52 a 47 y con un 16% de voto nulo. Recordar que en anteriores elecciones el voto nulo rondaba el 10%, y que en este caso la conaie y el brazo político de la conaie Pachacutic pidió, como no entró jacu Pérez, un voto nulo ideológico, que aproximadamente el 6% eh, se sumó a esto, que es un tercio aproximadamente del voto que obtuvo jacu Pérez Pachacutic en la primera vuelta. ¿Qué pasó con los dos tercios restantes? Bueno, eh, yo creo que una parte de esos votos se deben haber ido a Guillermo Lazo, ¿verdad? la mayoría, creo que una minoría solo a Arauz. Eh, ya Ara, eh, Guillermo Lazo en las, en las elecciones anteriores, que, donde ganó Lenin Moreno, estuvo a uno y pico por ciento de ganar, o sea que no sumó mucha cantidad de votos. Eh, ¿Por qué pasó esto? Bueno, pasó esto porque, por varias razones. La primera, porque el correísmo está profundamente desgastado en Ecuador, porque además Rafael Correa no fue lo suficientemente humilde como para quedarse al margen de, de la campaña electoral y en su Twitter permanentemente estuvo insistiendo en aparecer, mientras el candidato Andrés Arauz, hablaba de la posibilidad de discutir y debatir el tema del aborto, él en su Twitter decía no, no, no, nada de aborto, o sea que le marcó la cancha y negativamente a su candidato Arauz. Ahora en una entrevista sale diciendo que Arauz no era buen candidato, ya pasó lo mismo con Moreno, eligió a Moreno, bueno, en fin, eh, Correa es un hombre muy complicado. En segundo lugar, además de este desgaste, Correa reprimió fuertemente al movimiento indígena, con lo cual se entiende que el movimiento indígena no quiera apoyar. Pero Guillermo Lazo, el ganador, es un hombre amigo de Piñera, de Uribe, es un enemigo de Venezuela, un enemigo militante de Venezuela, y en este sentido eh, yo creo que Guillermo Lazo va a ser un gobierno muy conservador y un gobierno, eh, digamos, eh, Escorado hacia la colombianización de Ecuador. Ojalá esto no suceda, pero no nos olvidemos que Colombia es un país gobernado por mafias narcoparamilitares. Y esto es importante porque si Ecuador, que ya tiene algunas de estas mafias operando, ¿verdad? Este narco, sobre todo, a partir de las fronteras, si Ecuador eh, marchara hacia un gobierno, eh, hacia un régimen donde los paramilitares y narcos tuvieran una importancia grande, bueno, estaríamos en una inflexión muy fea. En todo caso, Guillermo Lazo no tiene mayoría parlamentaria, eh, la mayoría del parlamento la tienen entre el, el Pachacuti, que es el partido de izquierda, digamos, entre el progresismo de Correa y una parte la izquierda democrática, que es una izquierda eh, neoliberal en realidad, ¿verdad? Entonces tendrá que hacer alianzas, yo creo que va a hacer una alianza con Pachacuti y le va a ofrecer a Pachacuti la presidencia del parlamento, pero en todo caso eso no es lo más importante. El movimiento indígena y el movimiento popular salen muy debilitados de esta instancia y sale debilitada la derecha proimperialista, la derecha reaccionaria del Ecuador. En segundo lugar tenemos elecciones de primera vuelta, en Perú. Un candidato, Pedro Castillo, que tenía el 1%, pues terminó siendo el más votado, tenía expectativa de voto hasta hace muy poco, el 1%, el más votado. Izquierda, izquierda radical. Él fue dirigente del sindicato de maestros, la SUTEP, que hizo una huelga muy importante y victoriosa en 2017, fue rondero, o sea, fue miembro de las rondas campesinas del norte de Cajamarca, y es un campesino. Fue el único que en el debate presidencial, donde estaban todos los candidatos, fue vestido no elegantemente como se estila en la tele, sino con su ropa de diario. Y eso le valió, sobre todo un apoyo en la sierra, eh, sobre todo en la sierra sur, en la zona de, de, de la frontera con, Ecuador, con, perdón, con Bolivia y Chile, o sea, Puno, Arequipa, todos los departamentos andinos del sur. Eh, a Purímac, donde tiene una mayoría, Cusco, y desplazó a la izquierda de Verónica Mendoza, pero lo importante es que en la segunda vuelta está también Keiko Fujimori contra todo pronóstico. Entonces, aquí hay dos posibilidades, o gana Keiko o gana Pedro Castillo, ¿no? se reirán de mí, pero si gana Keiko es un gran problema, un problema gravísimo, porque sería de nuevo la narcopolítica gobernando en Perú, nada menos que un país tan importante como Perú. Y si gana Pedro Castillo, no sabemos bien quién gana. Hay quien dice que tuvo relaciones o tiene con los senderistas, con Sendero Luminoso. En todo caso hay algo que es muy importante. Es un líder popular de izquierda que no se ha ayornado, que, no que no se ha maquillado. Y esto es la primera vez que pasa en Perú, el otro líder, pero nunca llegó a este lugar de poder ser presidente, fue Hugo Blanco, dirigente campesino de Cusco, y eh, Pedro Castillo es un dirigente campesino, un hombre de, la, de es un dirigente de profesores, de docentes, pero es un hombre de origen y de, de cultura campesina, ampliamente eh, apoyado en los sectores populares, pero eh, es una incógnita lo que pasa en la segunda vuelta porque además va a ser a principios de junio. O sea, ante la primera y la segunda vuelta en Ecuador, eh, perdón, en Perú hay casi dos meses. Entonces puede haber cambios de todo tipo, va a haber presiones muy fuertes para que negocie y para que se ayorne. Si se ayorna, si se maquilla, si acepta la política económica del imperio, va a terminar este, siendo derrotado, derrotado, porque aunque gane, va a seguir haciendo más de lo mismo. No obstante, en su programa hay dos puntos que me parecen muy problemáticos. Uno que es contrario al feminismo, contrario al aborto, contrario a los derechos de las mujeres. Y el segundo, y este es eh, igualmente grave, es que él está a favor del extractivismo. Él dice que quienes se oponen al extractivismo son las ONGs, porque Perú es un país minero, no tiene industria. Entonces queremos un extractivismo responsable. Bueno, un, un lío, un lío muy grande, que ya lo vivimos en otros países. Mucha atención a lo que pasa en Perú. Este, creo que ni, en todo caso, ni en Ecuador ni en Perú va a haber gobiernos estables, porque lo que, lo que gobierna hoy es la inestabilidad. Eh, Lazo tiene una crisis económica muy fuerte encima, heredada de Lenin Moreno, y en Perú la situación no es menos grave. Las, las élites políticas y económicas del Perú son muy reaccionarias, quizá las más reaccionarias del continente, y están dispuestas a cualquier cosa. El tercer escenario es Bolivia. En cuatro departamentos, entre ellos La Paz, donde había segunda vuelta, este, en los cuatro perdió el MAS. Eh, en tres ganó la derecha, y en La Paz ganó Santos Quispe, que es el hijo del malcu Felipe Quispe, fallecido hace unos meses, este, que recoge su capital político. Lo importante, este es un hombre prácticamente desconocido, Santos Quispe nunca había hecho política, un hombre joven, lo importante es que el MAS está mostrando los límites de aquel 55% que sacó, que fue una votación masiva, pero no por el MAS, sino para sacar a Añez del gobierno, a la golpista Janina Añez del gobierno. Y esto marca, de aquí en más, que el gobierno... De, del MAS será, de aquí en MAS, el gobierno del MAS, vaya redundancia, será un gobierno frágil, un gobierno que no tiene el apoyo masivo que tuvo el primer gobierno de Evo Morales en 2006. Y este gobierno está siendo horadado también por Evo Morales, que quiere que convoquen elecciones para volver. Ustedes dirán, ¿qué delirio? Bueno, en esas estamos, en este delirio de las izquierdas, que quieren llegar a toda costa y después no saben bien qué hacer. Este panorama se complementa con una crisis muy fuerte en Argentina y se complementa con una crisis importantísima del gobierno de Bolsonaro, que ya hemos hablado en otras ocasiones, completando un panorama regional sumamente fluido en el cual no sabemos realmente qué podrá pasar en los próximos meses. Muchas gracias. Más allá de las encuestas y los indicadores formales, las sociedades de esta parte del mundo sorprenden, de tanto en tanto, con su proceder. En Ecuador es evidente la enseñanza, que es necesario contar con los pueblos indígenas y otros sectores sociales para construir una verdadera alternativa de cambio. Igual en Bolivia, donde envían un mensaje al gobierno para que concerte y no imponga, lo que nos recuerda aquello del mandar obedeciendo. En Perú, donde todo está por dilucidarse, la sociedad podría estar enviando mensajes de que desean dejar a un lado a la corrupta clase política que los ha sometido por décadas y ensayar con nuevos rostros, así no estén seguros de hacia dónde irán. En los próximos meses veremos cómo prosigue la dinámica social en estos países. Una disputa que también nos pone en alerta a los colombianos y colombianas si queremos que el 2022 sea el tiempo de otro gobierno que no repita los errores del pasado y que por fin escucha a todos los sectores sociales. Principalmente aquellos que han tenido que vivir con mayor crudeza los impactos del conflicto. Para el caso de la erradicación de los cultivos de coca, sin ningún tipo de distinción ni entendimiento de las dinámicas territoriales, nos enfrentamos al glifosato otra vez. Veamos el último informe del equipo del Desde Aba. Después de numerosas idas y vueltas entre el Gobierno y la Corte Constitucional en cuanto al uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, aspersiones a discreción se vislumbran para el campo colombiano pues la autoridad nacional de licencias ambientales aprobó el plan de manejo ambiental para la utilización de este herbicida con el fin de reducir las hectáreas de tierra sembradas con coca que según la administración actual son el origen de todo mal en colombia aunque el visto bueno de la autoridad nacional de licencias ambientales parezca desentramar el nudo que obstruye al gobierno para llevar a cabo la erradicación de los cultivos ilícitos aún se deben acatar varias medidas dispuestas por la Corte Constitucional para que este agrotóxico tenga vía libre en el país, pues la evidencia científica en contra de este herbicida no es poca y no puede desconocerse por capricho. En 2015, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno para la raza humana. Aseveración no menor, pues se soporta en el máximo ente oncológico del mundo, además de otras investigaciones independientes que sirven de antecedente para poner en contexto las implicaciones de este agrotóxico para la salud y el medio ambiente. En el 2010, el doctor Andrés Carrasco publicó un artículo científico donde demostraba las afectaciones de este herbicida en el desarrollo de seres vertebrados. Artículo que, si bien tuvo una positiva acogida en la comunidad académica, no resultó así entre gobiernos en particular el argentino, que pretendió descalificar su investigación etiquetándola de sesgada y con bajo rigor científico. Acá hay embriones claramente donde cuando uno inyecta de un lado del embrión, desaparece un ojo. Si inyecta los dos lados del embrión, aparecen malformaciones muy serias que están clasificadas acá. Lo cierto es que en Argentina la aspersión del glifosato es cotidiana, pues es la fórmula utilizada para controlar plagas que atacan las miles de hectáreas sembradas con monocultivos de soya. Los padecimientos en salud sufridos por las comunidades que habitan esos territorios dan testimonio en decenas de publicaciones. Las consecuencias de ser herbicida en el sur del continente han sido motivo de debate entre la comunidad académica y el establecimiento, cosa que en el caso colombiano debería tomarse cuando menos como referencia para anticipar todas las implicaciones que este agrotóxico trae consigo. Pero en nuestro país el debate tiene una connotación ideológica muy alejada del rigor científico, ya que erradicar cultivos ilícitos hace parte de los compromisos establecidos con Estados Unidos en la mal llamada guerra contra las drogas. Además de ser una de las tantas promesas de campaña del gobierno Duque, y tal parece que irán hasta la última instancia con tal de esparcir este veneno sobre más de 4.300.000 hectáreas de tierra sembrada con coca. Entonces, a pesar del aval de la ANLA, aún falta el cumplimiento de ciertos requisitos para que, en efecto, las aspersiones con glifosato gocen de vía libre para operar. Entre ellas, y según la sentencia T-236 de 2017, se debe cumplir con el derecho a la consulta previa que se le debe a las comunidades pobladoras de los territorios por fumigar para así establecer el grado de afectación en sus territorios producto del uso de este agrotóxico. Otro requisito por satisfacer toma forma en el auto número 387 de 2019 en el que se retoma la sentencia previamente expedida en 2017 y en la que se precisan las medidas que deberían ser adoptadas para la fumigación con este herbicida. Además, se responsabiliza a instituciones como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para la oportuna revisión sobre el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato. Como ya es sabido, con o sin glifosato, el problema de la droga en Colombia no se resolverá únicamente concentrando esfuerzos para estigmatizar el cultivo de coca y al agricultor cocalero. Para entrar por la senda de la resolución, es necesario tratar esta como una problemática social, agraria, económica y ambiental, y no como un pilote para la guerra y el control territorial. Hace falta, además, plantear políticas que cobijen al campesino, su necesidad de tierra y de apoyos para la producción y mercadeo, así como la comprensión, acompañamiento y mejoramiento de sus modos de producción. Resolución de la problemática de la tierra que demanda, una vez más, la necesidad de una reforma agraria integral con la cual y producto de la cual el campesinado sea reconocido como sujeto de principal protección, de manera que sienta que hace parte de un país que lo valora y acompaña para garantizar con su labor la soberanía alimentaria que tanto hace falta. Y para que supere la pesadilla que hasta ahora le promete y no le cumple, lo señala y lo persigue. Y lo visita cada tanto con cientos de militares o con una avioneta atiborrada de herbicida. atizando el conflicto social y militar. Así actúa este gobierno, consciente de que es este el factor fundamental para ahondar su poder y apoyo en amplios sectores sociales. Una realidad y necesidad que, en cercanías de jornadas electorales, se pone a la orden de ti Tendremos, por tanto, más y más de esta guerra. Conscientes de que el primer paso para rebelarse es estar bien informados, los animamos a investigar, leer, conversar con otros y otras y a no dejar de luchar, pues más allá de la disputa electoral debemos construir un nuevo orden social.